Estamos finalmente subiendo hasta la tumba, hasta la casita de la tumba. Subimos como un túnel o con escaleras que parecía de metro. Ahora subimos esta parte de aquí para llegar a lo que es la tumba del del emperador Chu Chiang o algo así. Eh, así que esto es. Ahí está. La casa, mira, fíjense en esas terminaciones, son típicas de todas las casas como imperiales. De todas las cosas imperiales tienen esta fachada, estos los mismos monitos en, en los techos que tienen como gente guiando como carros de dragones y cosas así. Que es ahí típico, miren, y aquí está la vista desde el resto, desde aquí arriba así que es bien bonita se ve todo desde abajo y aquí ya sería donde se supone que está enterrado el emperador, el primer emperador de la dinastía Ming así que ahí, muy bonito así que así comenzamos a terminar nuestro último día en Nanjing y nuestra última visita oficial a algo turístico en Nanjing y terminando nuestro mes en China también, o sea nuestro mes oficial y después otros se quedan viajando hay un parque muy bonito que se llama como el Durazno Florecido entonces es un lugar muy bonito para pasear y hacer cosas así que eso